refirió las situaciones de Brian Lozano y Fernando Correarán Y avisó que si llegan buenas propuestas monetarias Será muy difícil retenerlos Y eso no es todo Porque hay otro futbolista de su elenco Que está por decir adiós en lo inmediato Eric Castillo tiene una opción muy alta Y en algún momento se pensó que se podía comprar Pero con todo este problema se hace difícil pagar esa cifra Aparte Cholos de Tijuana está requiriendo sus servicios Advirtió el director técnico uruguayo Cabe recordar que Eric Castillo llegó a Torreón en 2019 Y disputó 33 encuentros con la playera del club de la comarca Además se despachó con goles ante Veracruz, León y Monterrey por duplicado. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Santos Laguna debe hacer un esfuerzo económico para retener a Eric Castillo? Déjame tu opinión en la caja de comentarios.